Ya son dos años, viste, ya son dos años que, que yo prácticamente soñaba con, con llegar a este momento. Cuando pasa el tiempo, después de hacer ya, creo que 50 videos del Falcon, uno va cambiando un poquito, viste. Ahora, cuando hay cosas tan importantes como poner un motor, como cosas importantes, me gusta estar en silencio y no comentar tanto, porque está bien que estamos acá para divertirnos todo, pero bueno, también hay que concentrarse, ¿viste? Concentrarse para no cometer errores, para después no lamentarse. Son partes tan importantes las que estoy haciendo ahora, que me cuesta, me cuesta hablar y aparte más de lo que ustedes pueden ver, yo no les voy a explicar, o sea. <risa> señorita Era costumbre llegar y esquivar el, el caño de escape para no pisarlo con la rueda y estaba arriba de, de ese cosito de madera. Y ahora mmm, se me hace difícil eh, todavía asimilar de que el motor ya está puesto. En el pobre diablo, fueron muchos días de ya no saber qué hacer, de no saber para dónde arrancar, porque es tanto lo que hay que hacer. Y bueno, mi viejo me dio un, un lindo consejo que es que ponga el motor y ya me dé de cuenta del ánimo que me va a dar solo, solamente verlo acá purgar los frenos y poder dar la primera vuelta así que bueno me queda para terminar este video solamente agradecerles a todos por nunca dejarme bajar los brazos somos un montón de seguidores en Facebook somos un montón también en Instagram y un montón de mensajes que me llegan de experiencia que ustedes me comparten donde también muchos de ustedes la han pasado mal, la han pasado bien. Los fierros son así: ¿viste? son para llorar, para reírse, para estar alegre y contento. Se te parte un bulón. A mí se me partió el bulón de la tapa de cilindro. O sea, hay problemas que son gigantes. Hay veces que hay días que no tenés que meterle mano porque ese día te va a salir todo mal. Eh, hay veces que le pones un palo de escoba para sostener el capó porque es lo único que tenés a mano. Hay veces que un alambrecito te salva la vida en medio de la ruta. Eso es lo que tienen estos autos clásicos. Que te dejan vivir esas experiencias hermosas, así que con esta hermosa postal me despido, ahí lo tienen al Falcon ya con su motorcito, sus seis cilindros.